Quiero darles la bienvenida a todos y a todas a la Casa Central de la Universidad de Chile, al lanzamiento del Instituto de Educación Abierta de la Universidad Abierta de Recoleta. Les transmito desde el equipo de la UAR nuestro profundo agradecimiento por acompañarnos hoy en esta actividad que da inicio al Instituto, que será la primera institución de su tipo en Chile, dedicada al aprendizaje a lo largo de la vida, para todos y todas, con una visión innovadora, resiliente y desmercantilizada. Para iniciar esta ceremonia quiero transmitirles un cariñoso saludo que ha enviado el alcalde de la Municipalidad de Recoleta, el señor Daniel Jauwe, que hoy no ha podido estar presente. De todas maneras, queremos saludar muy brevemente a algunas eh, autoridades. Eh, el señor Adrián Medina, director del Departamento de Educación de la Municipalidad de Recoleta. señor Rodrigo Hurtado, director ejecutivo de la Universidad de Abierta de Recoleta. Y también queremos saludar a los consejeros. Eh, ...del de Instituto de Educación Abierta y que nos van a acompañar hoy en eh, algunas palabras. Patricio Cabello, quien es académico del Centro de Investigación Avanzada en Educación de la Universidad de Chile. Eh, Rocío Aravena, encargada de Educación y Alfabetización Digital de la Fundación Wikimedia Chile. Y también eh, saludar a algunos invitados especiales que han llegado, eh, que también son parte del Consejo... Eh, Carlos Calvo, que es Nes Académico de la Universidad de La Serena, profesor de la UAR y ex convencional constituyente. Francisco Martínez, director de Future School. Y también Amalia Toledo, especialista en políticas públicas para América Latina y Caribe de Wikimedia Foundation. Así también quiero saludar a Francisco Martínez, eh, quien es eh, director de, de Future School para América Latina. Esperando que eh, no se me haya quedado nadie en el tintero. <risa> ah, disculpen. Eh, también está con nosotros eh, Ramón Iriarte, quien es especialista del programa de educación eh, de la Unidad de Calidad de Aprendizaje a lo largo de la vida de UNESCO Santiago. Eh, y en general quiero saludar desde este podio a toda la comunidad educativa que nos acompaña. Eh, vemos entre ustedes personas que están ligadas al ámbito escolar también de la educación adultos, de la educación mediada por tecnología, de educación formal, informal y no formal, creo que me falta. Eh, para iniciar esta mañana eh, voy a dejarlos con Ramón Iriarte, eh, que es el especialista de la UNESCO que nos acompaña hoy. La fundación del Instituto de Educación Abierta se basa en el, en el concepto propuesto por UNESCO de aprendizaje a lo largo de la vida, o Long Life Learning, que propone que la educación no debe estar confinada a un periodo específico de la vida, sino que debe considerar todos los roles y contextos en los que se desarrollan las personas, como el mundo del trabajo, la familia, la vida en comunidad, el ocio, entre otros. Para conocer los desafíos y oportunidades de este concepto en la región, les dejo a continuación con Ramón Iriarte, especialista del Programa de Educación de Aprendizaje a lo largo de la vida de la Oficina Regional de Educación para América Latina y Caribe, UNESCO-Santiago. Ramón, muchas gracias. Bien, muy buenos días eh, para todas y todos. Muchas gracias eh, por la invitación para eh, acompañarles en este evento. Un saludo a las autoridades del, de la Municipalidad de Recoleta eh, ...a las autoridades de la Universidad Abierta de Recoleta sobre todo... ...y también al director del Instituto de Educación Abierta... Werner eh, Westermann, que nos ha extendido una amable invitación... Eh, ...para compartir en este breve tiempo con ustedes... Eh, ...algunos trabajos y algunos lineamientos... Eh, ...que la UNESCO ha venido construyendo a lo largo de los años... Eh, ...en esta temática tan importante y tan significativa... ...que es el aprendizaje a lo largo de la vida. Quiero empezar... Haciendo referencia eh, a un reporte que desde la UNESCO y desde el Instituto la UNESCO, quizás algunos tienen conocimiento, tiene un instituto especializado en aprendizaje eh, a lo largo de la vida. Eh, este instituto está en Alemania, en Hamburgo, eh, y a través de este instituto eh, vamos generando informes que dan cuenta de los avances que se van dando cada cierto tiempo en, en la educación de adultos y en la educación a lo largo de la vida. Este, este ha sido un proceso, digamos, de, de transformación también a nivel conceptual, digamos. El aprendizaje a lo largo de la vida, si bien no es un concepto tan reciente, eh, su asimilación, digamos, en la educación de adultos ha sido todavía lenta. Entonces, eh, este informe que se llama el informe GRAIN el Informe Mundial sobre el Aprendizaje y la Educación de Adultos, tiene algunos mensajes que quiero compartir con ustedes en esta oportunidad. Eh, en primer lugar, lo que nos dice el último informe Grail, eh, que fue lanzado recientemente, en realidad tuvimos eh, una conferencia mundial sobre la educación de, de adultos, el aprendizaje de adultos en junio, en Marruecos. Esta también es una conferencia que ya se viene organizando desde, prácticamente desde eh, 1949, y se han hecho cada 10 años también con la misma intención, con la intención de generar un espacio a nivel mundial que pueda analizar los avances que se han dado en 10 años, y se han hecho en distintos países, en el último en, en África, en Marruecos, y en esa oportunidad también se ha lanzado el, último, el quinto informe eh, mundial del aprendizaje y la educación de adultos. Y esto es lo que nos dice básicamente. El informe está disponible en línea, lo pueden eh, revisar con más detalle. Yo solo entre sacado algunos puntos que me parecieron relevantes. Primero que todavía eh, esto a nivel mundial, digamos, todavía es necesario eh, hacer un esfuerzo por llegar a los que más necesitan. Eh, y este concepto de llegar a los que más necesitan es un concepto también dinámico. O sea, ¿quiénes son los que más necesitan? También va cambiando, digamos, y a veces va creciendo esa población que más necesita de acuerdo a los fenómenos que se van dando a nivel mundial, Vemos, por ejemplo, todos estos fenómenos migratorios eh, que se van dando en nuestra región en América Latina y el Caribe eh, y que van conformando nuevos grupos, digamos, que van entrando a estas categorías, digamos, de eh, grupos de la población que más necesitan eh, la educación de, de adultos. Entonces eh, hay que redoblar los esfuerzos para llegar a esta población. El financiamiento sigue siendo insuficiente. Eh, hay mucha diversidad en cuanto a los modelos de financiamiento. Eh, a nivel regional también tenemos eh, muchas diferencias. Hay algunos países que invierten hasta el 4% del gasto público en educación eh, de adultos y hay otros países que invierten solamente 0,4%. Entonces hay muchas asimetrías. Eh, hay también diferencias en cuanto a quiénes se hacen cargo, digamos, de los costos de la educación de adultos. Eh, aparte del Estado, digamos, la contribución de otros sectores, eh, de, de la sociedad civil, de, de las empresas privadas, en algunos casos, de la cooperación internacional. Eh, pero aún así el financiamiento es eh, todavía insuficiente y aquí hay un trabajo también que hacer de cómo definir estos modelos de financiamiento que realmente den la posibilidad de cubrir todos los costos. ¿verdad? Hay muchos costos involucrados en la educación eh, de adultos. Y eh, digamos eso hace también que al no tener recursos financieros se limite lo que se pueda lograr por más de todas las intenciones que se estén planteando de manera, eh, digamos, ideal. Los sistemas educativos van avanzando, según ese reporte, hacia el enfoque de aprendizaje a lo largo de la vida. Y esto se ve en la forma en que se configuran los sistemas. Vamos viendo que eh, se van generando estos mecanismos de reconocimiento, de validación y de acreditación de saberes y de aprendizajes eh, no formales e informales, que, eh, digamos, es un gran avance en el sentido de poder utilizar estos mecanismos para reincorporar a las personas que, que tienen esos saberes y esas competencias dentro de la estructura del sistema educativo formal eh, y darle valor, digamos, a todas esas experiencias que se que se logran eh, en los contextos no formales e informales. También hay un gran avance en los marcos de cualificaciones. Chile tiene grandes avances en ese sentido en la región. Eh, sobre todo a nivel de, de empleo y de cómo esos marcos de cualificaciones permiten eh, a través de, de programas como Chile Valora, eh, reconocer las competencias laborales que tienen las personas que han aprendido esas competencias en contextos eh, no formales o informales a veces. Entonces, eso también es un gran avance eh, en términos y, y vamos reconociendo, digamos, estas características de una perspectiva de aprendizaje a lo largo de la vida. Estas son herramientas clave digamos, el reconocimiento, la validación, la acreditación de saberes, los marcos de competencia son las herramientas a través de las cuales se puede lograr eh, viabilizar un sistema de aprendizaje a lo largo de la vida. Eh, en términos de gobernanza también eh, hay avances interesantes en cómo la gobernanza ha venido diversificándose con la participación del Estado, pero también digamos, con una mayor participación de otros actores del sector privado, de la sociedad civil eh, organizada eh, y, y de otros actores, digamos, de las universidades, en muchos casos también, eh, que se van sumando, digamos, porque realmente se reconoce que el, el aprendizaje a lo largo de toda la vida, la educación de adultos, es un compromiso que todos eh, debemos asumir eh, y, y a los que todos debemos aportar y tener una voz, digamos, sobre todo también en términos de gobernanza. Eh, el otro fenómeno que se ha observado es eh, la modalidad virtual, cómo ha crecido y eh, todo este tema de la digitalización y las oportunidades que da Internet y todas las herramientas pueden ser un camino muy importante para poder aumentar las posibilidades de, de que las personas eh, jóvenes y adultas puedan acceder de una manera más flexible y de una manera más abierta a oportunidades educativas. El otro fenómeno, eh, el tema de, de la calidad de los docentes, sabemos que, y, y escuchamos en los discursos y vemos siempre que el docente es la figura clave, digamos, de la transformación de la educación. Y en ese sentido, en términos de los educadores de adultos, han habido avances, aunque todavía eh, hay muchas tareas pendientes en términos de fortalecer las capacidades de los educadores de adultos. Eh, en algunos países se han construido estándares profesionales, digamos, para los docentes. Y eso va aumentando la posibilidad de poder tener como criterios para poder mejorar las capacidades de los docentes que trabajan con adultos. Eh, y finalmente hemos visto estas transiciones rápidas de modalidades, digamos, con toda la pandemia y con todo lo que ha generado, se han dado transiciones muy rápidas de eh, los modelos tradicionales de educación de adultos hacia, eh, digamos, modelos donde hay más incorporación de tecnología, donde hay un reconocimiento de que son necesarios eh, otros espacios de aprendizaje. Eh, aparte de los digitales y de los virtuales propiamente. Eh, entonces, eh, esto ha sido muy rápido y sobre todo también constituye un desafío en términos de cómo construir eh, la, las recomendaciones y los modelos pedagógicos didácticos para poder avanzar en esa línea. En cuanto a, al contexto regional, lo que les mostraba en esa lámina era un poco el contexto global. En el contexto regional hay un escenario muy diverso. Si miramos el, el tema de alfabetización, hay países que han dado grandes avances, algunos países reportan más del 98% de tasas de alfabetización de la población, eh, otros países están un poco más rezagados, tienen menos del 90% y en el peor de los casos hay países que todavía tienen hasta el 72% de tasa de alfabetización, entonces eh, esa diversidad hace que el escenario a nivel regional sea bastante complejo. Hay acciones focalizadas tanto en el gobierno como fuera del, del gobierno, en el sector privado, también en temas específicos dentro de lo que es la educación de jóvenes y adultos. Eh, los temas focalizados generalmente son cómo garantizar la continuidad educativa, o sea, aquellas personas que no han podido cerrar sus ciclos educativos formales y cómo se generan oportunidades para que puedan cerrar y tener esa continuidad de estudios. Eh, la otra, eh, el otro tema focalizado suele ser la alfabetización propiamente, o sea, cómo ir cubriendo, digamos, esas necesidades de alfabetización y elevando las tasas de alfabetización. Y el último tema focalizado suele ser el tema de empleo, o sea, cómo garantizar hacia los sistemas de educación de, de adultos de que las personas puedan desarrollar esas habilidades para un trabajo, para un eh, trabajo decente, para acceder a empleo o también para la eh, emprendibilidad, o sea, para ...emprender proyectos productivos, digamos, dentro de la, de la sociedad. Eh, también hay un bajo nivel de prioridad política todavía, mirando las agendas educativas, las políticas de educación. El lugar que tiene la educación de jóvenes y adultos todavía puede mejorarse mucho más, ¿verdad? Y esto, sobre todo en términos del presupuesto asignado para poder mejorar la calidad. En muchos países eh, estos programas de educación de jóvenes y de adultos se fortalecen... Gracias a ciertos proyectos de cooperación internacional que son financiados por, por organismos eh, extranjeros. España, por ejemplo, ha hecho mucho trabajo a través de la AESID eh, para fortalecer la educación eh, de jóvenes y adultos. También Alemania, eh, a través del Ministerio de Educación, ha destinado muchos fondos. Entonces, eh, digamos que eso hace que nosotros también pensemos en cómo la, la prioridad política tiene que eh, avanzar. Eh, hay poca información, este es un gran desafío también, las estadísticas, qué sabemos, digamos, de los jóvenes, de las personas adultas, de sus necesidades, de los hombres, de las mujeres, de las personas con discapacidades, de las poblaciones, de los pueblos originarios, poblaciones indígenas, o sea, toda esa recolección de datos todavía tiene que mejorar mucho más y también ser comparable a nivel internacional para poder hacer intervenciones más apropiadas. Las barreras tecnológicas, hay mucha brecha digital entre, en esta población, digamos que se tiene que también ir cerrando para que esas tecnologías realmente sean una oportunidad y no un factor de exclusión para estas poblaciones que necesitan la educación de adultos. Y hay también una persistente visión limitada de la educación de adultos en la región. La educación de adultos se ha planteado siempre eh, como un plan remedial, digamos, y más dirigido a poblaciones eh, económicamente, eh, digamos, en desventaja y sobre todo también eh, a veces alejadas y, y poblaciones vulnerables. Entonces, esa visión, digamos que ahora lo que se plantea es replantearla en términos de una perspectiva a lo largo de toda la vida. Eh, en cuanto al, a la conferencia mundial que decíamos se, se hizo en, en Marrakech, que es la, la ciudad, digamos, donde se organizó, Allí se estableció un marco de acción y que lo que pretende es establecer como algunas líneas estratégicas. Y algunos de los principios que se establecen es eh, fortalecer el, el aprendizaje a lo largo de la vida en estos sistemas de educación de jóvenes adultos. ¿Cómo se puede salir de esa perspectiva de programas remediales y programas que tienden solamente a desarrollar habilidades muy básicas y alfabetización a dar una mayor flexibilidad y eh, mayores niveles, sobre todo en desarrollo de otro tipo de habilidades, habilidades digitales, habilidades socioemocionales, eh, también incorporar otros nuevos contenidos que hoy son relevantes, como por ejemplo la educación para el desarrollo sostenible, la educación para la ciudadanía mundial, eh, la educación para la salud y para el bienestar. Eh, entonces hay muchas habilidades que son necesarias hoy y que tienen que ser incorporadas en estos programas. Hay necesidad de un nuevo contrato social en una reciente publicación de UNESCO que se llama Los futuros de la educación y que también la pueden encontrar en línea. Se habla de que la educación es producto de un contrato social en que, los, en que la sociedad eh, lo que hace es establecer como valores comunes eh, y, y una valoración común de cuál es la función pública de la educación. Y lo que también plantea ese documento es cómo hoy eh, el mundo ha cambiado ¿verdad? y necesitamos... Hacer frente a nuevos desafíos y por ello necesitamos replantear ese contrato social eh, en el ámbito educativo. Y esto también, por supuesto, es válido para la educación de adultos: cómo dar respuesta a la educación de jóvenes y adultos a estos nuevos desafíos del cambio climático, de la digitalización, de la automatización, eh, digamos, de, de los problemas políticos que se dan, digamos, en, en los distintos países y a veces también las migraciones que ocurren a partir de eso. O sea, todos estos fenómenos eh, son claves. Eh, la alfabetización de adultos como un principio también que sigue vigente, que lo dijimos, hay todavía mucho trabajo que hacer en cerrar estas brechas de alfabetización, así que se ha incluido también como un principio prioritario. Eh, la acción climática, cómo incluir todos estos temas del cambio climático y la educación para el cambio climático dentro de la educación de jóvenes y adultos para tomar conciencia de eh, los grandes desafíos que existen y cuáles son los cambios que se tienen que generar en términos de conductas ...de consumo, de industrias más sostenibles, de comportamientos más sostenibles en la sociedad, eh, para que también desde la educación de jóvenes y adultos se pueda trabajar estos temas. Lo digital también, verá Cómo se promueve la inclusión educativa y digital de, de esta población que, que es atendida por esta modalidad. Y lo último, el futuro del trabajo. O sea, cómo eh, todos estos fenómenos que se están dando, digamos, de las migraciones, de los, de los cambios en términos de, de tecnología afectan al mundo del trabajo y a las habilidades que se requieren para el mundo del trabajo. Mucha gente, digamos, que ha estado muchos años a veces en su puesto de trabajo, necesitan actualizarse porque de lo contrario corren el riesgo de perder su empleo, digamos, de, porque ya, digamos, las profesiones para las cuales se han formado van perdiendo vigencia y las habilidades se tienen que renovar. Entonces, ¿cómo se hace para hacer frente a este futuro del trabajo? Y acá quiero hacer especial mención a una población que requiere hoy una atención particular por este fenómeno de envejecimiento que tienen nuestros países y que son los adultos mayores. Los adultos mayores hoy en la región tienen muy pocas oportunidades de aprendizaje a lo largo de la vida porque los sistemas educativos no están, digamos, preparados o no están previendo esas oportunidades. En otros países hay estructuras muy consolidadas de cómo atender a la población adulta, las personas que ya se han jubilado, digamos, y a veces tienen más tiempo para dedicarse a a aprender otras cosas. Hay estructuras, hay universidades, hay universidades populares, digamos, como esta que, que ofrecen esos programas para adultos mayores eh, y que hace también que la calidad de vida de los adultos mayores mejore, digamos, porque eh, digamos, se sienten todavía útiles y con contribuciones, digamos, a la sociedad. Entonces creo que ese es un punto muy importante, aparte, por supuesto, de todas las otras poblaciones que son importantes, pero que están más digamos, quizás conversadas, al menos en la teoría de las poblaciones. Se habla mucho de las comunidades indígenas, de las discapacidades, de las zonas rurales, pero el tema de adultos mayores es un gran compromiso que hay en, en América Latina y el Caribe. Eh, bueno, finalmente, algunos elementos más eh, de recomendaciones. Una de las recomendaciones es cómo fortalecer la gobernanza diversa de estos sistemas de educación de jóvenes y adultos, eh, lograr el compromiso, digamos, de distintos actores, sobre todo del sector privado, de, de la academia, eh, de la sociedad civil organizada, para que todos puedan tener voces para eh, opinar, digamos, y para poder construir modelos más apropiados a los contextos. Eh, rediseñar los sistemas de educación de adultos, que tienen que ver con, en muchos casos, eh, plantear eh, una oferta pública, sobre todo más consolidada. Eh, que estas ofertas, eh, digamos, sean más territorializadas, o sea, hay muchos países donde la oferta de educación de adultos no llega a veces a zonas muy alejadas de los polos urbanos, entonces, ¿cómo se logra, digamos, llegar eh, a replantear a veces también eh, en términos de, eh, de la oferta educativa en sí, de los programas que se ofrecen? Eh, asegurar la calidad, es importante, sobre todo la calidad en términos de las capacidades de los docentes, cómo se logra fortalecer la capacidad de los educadores de adultos, tanto de la formación inicial como de la formación continua. Eh, también asegurar la calidad de los aprendizajes en la adecuación de los programas de estudio, de los materiales educativos que tienen que ser rediseñados, los nuevos contenidos que ya he mencionado que, que son importantes, digamos hoy el, la educación para el desarrollo sostenible, la educación para la ciudadanía digital, o sea, hay, hay muchos elementos que hoy no están a veces en los programas de, de educación de jóvenes y adultos y que tienen que formar parte. Eh, y otro elemento clave en la calidad es, eh, por supuesto, la investigación, o sea, cómo se fortalece la investigación y el conocimiento científico en relación con este campo, sobre todo eh, para los tomadores de decisiones. O sea, hay mucha necesidad de investigación en la región, mucha más. Eh, Chile ha hecho un trabajo bastante importante en términos de investigación, hay muchas universidades que están dedicadas, pero no ocurre lo mismo en otros países, entonces hay mucha necesidad de esto. El financiamiento, eh, lo decíamos, acá tiene que haber un, un compromiso del Estado, pero también es importante comprometer a las empresas, ¿verdad? sobre todo a que las empresas inviertan, porque el lugar de trabajo es también un espacio de aprendizaje muy importante. ¿verdad? Y, el, y eh, hay experiencias muy interesantes en la región de, de empresas que se han comprometido, que han invertido, digamos, en la formación de sus empleados, eh, le, le han ayudado a completar los estudios a nivel básico, a nivel secundario, incluso a, ni, a nivel universitario. Entonces, eh, este es un punto clave para poder viabilizar. Promover la inclusión, sobre todo, y promover la inclusión significa, en primer lugar, llegar a las personas que realmente necesitan. O sea, el generar una buena oferta no garantiza la demanda. O sea, por el hecho de que tengamos una buena oferta educativa, eso no va a significar inmediatamente que las personas que lo necesitan van a acudir. Entonces hay que saber cómo hay que tener una estrategia de cómo llegar a esas personas y cómo orientarlas, sobre todo en ese proceso de ir incorporándose a estos sistemas de, de educación de adultos. Eso por un lado y por otro lado, fortalecer la información, o sea, los datos, qué tipo de datos tenemos y, y, y cómo a partir de esos datos podemos tomar decisiones sobre esas poblaciones. Eh, Expandir los dominios de aprendizaje, lo cual significa, por ejemplo, eh, que tenemos que colocar más elementos, digamos, innovadores dentro de los programas de estudio. Ya hablé de varios temas que, eh, que pueden ser importantes dentro de, de dominios de aprendizaje, pero también dominio de aprendizaje significa espacios, o sea, espacios, por ejemplo, como el puesto de trabajo, como los ambientes digitales, que también son nuevos contextos de aprendizaje para los adultos y para los cuales también hay que prever eh, una formación y sobre todo también orientaciones para saber cómo avanzar. Eh, y lo último, fortalecer la cooperación internacional. Por supuesto, es clave porque la cooperación internacional nos da la posibilidad de tener intercambios entre países, colaboraciones, pero a veces también nos da la posibilidad de acceder a ciertos financiamientos para proyectos, eh, apoyos de distintos tipos. Entonces, en la cooperación internacional también eh, a través de... El multilateralismo, pero también a través de, eh, digamos, iniciativas bilaterales con países, con agencias de cooperación que tienen muchos proyectos de educación de jóvenes y adultos puede ser una gran oportunidad. Bien, y con eso entonces cierro esta breve presentación. Muchas gracias nuevamente por la invitación y bueno, queda atento a, a cualquier consulta posterior que puedan tener en relación con el trabajo de la UNESCO en este tema tan relevante para, para nosotros y para todos ustedes también. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, la verdad es que es un, es un honor, eh, que siento que hasta me queda grande, pero eh, muchas gracias a Werner por la invitación. Eh, eh, con Werner nos conocimos hace unos años atrás cuando estábamos participando en la red de ciudadanía digital, que trabajamos ahí con UNESCO y con una serie de otras instituciones que tratamos de levantar y después se nos vino el apocalipsis zombie y terminamos en, en todo lo que estábamos mencionando la pandemia, etc. Eh, bueno, eh, les cuento un poco básicamente en qué consiste mi trabajo, lo que yo hago. Soy investigador de esta universidad, eh, del Instituto de Estudio Avanzado en Educación y el Centro de Investigación Avanzada en Educación. Eh, y, y, y la verdad es que esta invitación me, me gustaba mucho porque no solo es un espacio para compartir con ustedes hoy día y, y poder contarles un par de cosas y... Eh, recibir sus impresiones si es que alguien quiere preguntar algo, eh, sino que además eh, es la posibilidad de poder participar de este proyecto, ¿eh? de, este, de este proyecto del nuevo Instituto de, de Educación Abierta de la Universidad de Recoleta que es particularmente un proyecto muy atractivo y que creo que tiene mucho potencial. ¿Ya? ¿Desde dónde pienso yo lo que se me ha pedido como participación hoy y lo que se nos pide, entiendo, como participación en un futuro? Um, vengo de trabajar en varias cosas distintas y en cosas las que estoy eh, desarrollando actualmente, que tienen que ver eh, algunas de ellas con el, el acceso a tecnologías digitales y el uso y el desarrollo de habilidades de tecnologías digitales en la infancia, en la adolescencia y también en la vida adulta. Pero también trabajando en, eh, en educación en el ámbito de la colaboración, la resolución colaborativa de problemas, la metodología participativa, etcétera. Pero también de algunas investigaciones sobre participación de jóvenes a través de medios alternativos de comunicación. He eh, hecho como hartas cosas distintas que, que curiosamente la pandemia con todas sus tragedias me, me llevaron como a, a, a confluir. ¿no? Eh, y, y también, tristemente, a, a visibilizar cosas de las que ven, con las que veníamos trabajando, pensando, discutiendo y produciendo información desde hacía rato. ¿ya? Nosotros desde el año 2017, por ejemplo, sabíamos muy bien que eh, el 53% de los niños, niñas y adolescentes, entre 9 y 17 años, en etapa escolar, todos ellos, eh, accedían principalmente a Internet con un teléfono celular y en sus hogares. ¿sí? Básicamente con un, un, un dispositivo que tiene... Algunas ventajas, pero la mayor parte de las ventajas que tiene no se expresan en el hogar, se expresan en el espacio público. Por lo tanto, es como una especie de objeto subutilizado o, o, o con menos potencial si es que se lo utiliza en el hogar. Y lo que contribuye en el hogar precisamente para las cosas que tiene que desarrollar, por ejemplo, un estudiante, es poco. ¿ya? Por lo menos con las metodologías que conocemos actualmente. Um, y eso lo sabíamos desde el año 2017. ¿Ya? Um, tratamos de decirlo en todos los lugares posibles que podíamos y era como que en el desierto. Entonces, eh, lo que había de datos era que había en Chile, éramos el país con mayor in in inclusión digital de la región, junto con Uruguay, eh, que éramos el país donde había más computadores por escuela, eh, junto con Uruguay. Eh, el, compu el computador además estaba funcionando probablemente en todas las escuelas y nos empezamos a dar cuenta como todas esas cosas que estaban fundamentadas en algunos datos que nos estaban haciendo tomar decisiones, de, de pronto estallaron eh, y, y, y se vio, digamos, la verdadera cara. Y la verdadera cara es una cara de lo que llamamos actualmente the underclass connection, o la, la subconexión, digamos, que básicamente está la idea del 53% conectado con un celular. La mayor parte de ello además de prepago. ¿ya? Y este porcentaje aumenta en los sectores de menor ingreso. Y por lo tanto veíamos que la primera palabra que saltaba ahí era desigualdad. ¿Ya? eso era lo primero que podíamos ver en cuanto, en, en cuanto a la primera información que teníamos que ya la conocíamos pero que venía con la pandemia eh, teníamos otra que era, que era que, con la que veníamos trabajando pensábamos, bueno, si tenemos eh, más o menos cubierta la, el acceso material, vamos con las habilidades el segundo piso de las flechas digitales que nosotros conocíamos y nos dimos cuenta que las habilidades en el fondo efectivamente seguían también amarradas a, a diferencias importantes de la estructura social en la que nosotros vivimos Um, y, y lo que veíamos ahí entonces es que habilidades y desigualdad también estaban amarradas, no era solamente el acceso. Algo que empieza a saltar también por los aires es, bueno, este supuesto de que no solo esta idea mitológica, digamos, eh, un poquito aberrante, incluso a veces del nativo digital, ¿no? eh, que, que ya ha sido tan desestimada durante tantos años y sigue apareciendo y apareciendo, eh, sino que además también teníamos la idea de que teníamos un montón de adultos que eran súper capos todos en el uso de tecnología y nos dimos cuenta que muchísimos de los profesores que estaban a cargo de aguantar este tsunami que venía, digamos, de dificultades, tampoco tenían las habilidades digitales para poder planificar e integrar tecnologías digitales. Eso lo habíamos visto nosotros hacía rato. Teníamos un estudio donde decíamos, el 2000, con mallas de estudio del 2018, haciendo un análisis de contenido de todas las mallas y los perfiles de egreso, que el 35% de las carreras de pedagogía en Chile no tenían ni una sola asignatura de integración de tecnologías digitales, ni una sola asignatura de uso de tecnología, así el Excel, el PowerPoint específica, ni tampoco hacían mención en sus perfiles de egreso. O sea, tampoco era una... Era un resultado de aprendizaje transversal, ¿ya? Eso para nosotros era súper obvio hace años atrás, pero no era tan obvio entonces cuando salta esto, en la, digamos, en la pandemia. Entonces empezamos a ver que la desigualdad no solamente alcanzaba a niños, niñas y adolescentes y sus hogares y los adultos significativos en esos espacios, sino que también a las condiciones en las cuales los docentes están. Durante la pandemia hicimos varios estudios y ahí nos encontramos con varias cosas. Hicimos estudios, por ejemplo, de liderazgo digital escolar, Hicimos mucho, ¿eh? hicimos un montón de cuestiones porque de partida al principio pensábamos que eh, nadie, digamos que casi que íbamos a cerrar la universidad con un candado y después nos dimos cuenta que lo único que querían era que hiciéramos investigación so sobre estas cosas que veníamos reclamando hace rato. Hicimos un estudio sobre el liderazgo digital escolar y lo que saltó, trabajando con cuatro servicios locales, con la colaboración de la Dirección de Educación Pública o con la colaboración de la Organización de Estados Iberoamericanos ahí, hicimos un estudio que, que, donde hablamos con los directores. Los encuestamos y hicimos, hicimos entrevistas con director, directores y directoras de colegios y jardines infantiles. 250 aproximadamente. 200 colegios y como 45-50 jardines infantiles. Y lo que nos encontramos es que es una, una cuestión tremenda, que la, la gran brecha estaba, por ejemplo, en la educación rural. Y la educación rural, ahí yo empecé a pensar porque venía como participando como en 10 foros sobre las habilidades del siglo XXI. Entonces lo rural, el siglo XXI, empecé a pensar... Claro, tenemos una educación que está como en tres siglos diferentes, digamos. La educación que está en, en, en, en la zona, digamos, oriente de la capital... Eh, parece ser una educación del siglo XXI. De todas estas listas de habilidades del siglo XXI que a mí me interesan muchísimo, bueno, una crítica a lo que ha hecho UNESCO también con habilidades del siglo XXI, eh, parecían ser la educación de las élites de siempre, de ¿eh? pensamiento crítico, resolución de problemas, autonomía, trabajo en equipo, colaboración, etcétera, etcétera eh, Las taxonomías de, de la habilidades del siglo XXI son casi infinitas, lo acabo de comprobar en una revisión exhaustiva de lo que hay en, en el campo hace un par de meses. Atrás. Eh, pero nos damos cuenta que efectivamente en la educación rural parece que el siglo XXI eh, no solo industrial, de la, de industrialización del campo, digamos, sino que también en estas prácticas que son culturales parece que tampoco ha llegado tanto. Eh, y nos damos cuenta de las cosas que nos empiezan a contar los, los, los, profe, los directores, por ejemplo, no nuestros profesores tuvieron que salir. Entonces profe que trabajaban, por ejemplo, en la carretera austral, hacían turnos de recorrer la carretera austral y visitaban tres casas. Y estaban una hora cada niño, qué sé yo, ese día... Más los traslados eran como seis horas, digamos, eh, en, en ese asunto. Después volvían y al día siguiente le tocaba a los tres niños, ¿ya? entregándole el material en papel, etc. Vimos como, por ejemplo, ¿sí? eh, no en el siglo XIX, pero en el XX, en las comunas menos eh, favorecidas, eh, las más pobres de nuestro país, lo que estaba ocurriendo era que, claro, los papás, las mamás, los niños... Los adultos significativos no tienen estas conexiones que necesitaban. Entonces teníamos profesores aprendiendo a utilizar WhatsApp para hacer clases. Quienes sean docentes conocen esa experiencia durante el 2020 y el 2021. Nosotros la fuimos conociendo. ¿ya? Entonces lo que vimos es que efectivamente hay un reclamo de que las respuestas institucionales llegaban un poquito tarde. Porque realmente era un tema invisible. ¿ya? Entonces ahí a mí me lleva eh, sobre, sobre a, a pensar, eh, pensando en este campo, eh, cómo nosotros... Tenemos que investigar y entender, pero también recoger institucionalmente lo que se aprende, la evidencia de lo que ocurre respecto a los procesos de enseñanza-aprendizaje, tanto en el contexto formal como el informal o el no formal. Con las tecnologías digitales pasa una cosa muy particular, y es una conclusión de la mayor parte de la investigación que se ha hecho en el mundo, por ejemplo, en educación de adultos, tanto educación de adultos a nivel universitario como fuera del sistema eh, de educación formal, etcétera y lo que se lo que se encuentra primero es que bueno el tema de las habilidades digitales y de todo eh, indicador de inclusión digital parece y de todo indicador de inclusión parece que no no es posible acortarlo directamente a través de las tecnologías digitales en otras palabras las tecnologías digitales han demostrado ser profundamente ineficientes para superar las brechas de pobreza que hay en las distintas sociedades ¿ya? y todas las desigualdades que van con ellas. Y una de las cuestiones que, que es fundamental ahí es que nos damos cuenta y eso hay varios autores que ya lo vienen describiendo hace como 10 años que dicen es que sabe es lo que pasa que además de eso las desigualdades no solo en acceso sino que en desarrollo de habilidades en lo, lo que se llaman los resultados tangibles ¿eh? lo que tú obtienes finalmente por ejemplo obtener resultados de aprendizaje pero también obtener un trabajo, poder pagar mi impuestos, eh, hacer un currículum, eh, postular una beca, hacer eh, obtener información sobre el sistema de admisión escolar, etcétera, etcétera, ¿ya? son resultados tangibles que yo puedo obtener del uso de tecnologías digitales. Dice bueno, el problema es que esos resultados tangibles dependen más del capital cultural previo de las personas que del uso de tecnología. Y dependen más del capital cultural previo que de los espacios formales de aprendizaje. En otras palabras, la escuela, no solo en Chile, sino que a nivel mundial, está todavía, sí, eh, al debe en esta necesidad de revertir los efectos de la desigualdad en las habilidades digitales, la inclusión digital, etc. En otras palabras, lo que está haciendo es replicar y a veces intensificar las amplias desigualdades que hay en la sociedad en que vivimos. ¿ya? Entonces, ¿dónde tenemos que trabajar? Ya tenemos una tenaza puesta en el sistema formal. ¿no? Ya nos dimos cuenta entonces que hay que reformar las mallas de los profesores. Primera cosa. Ya nos dimos cuenta que tenemos que, darnos que, que ver que efectivamente un laboratorio de enlace cerrado con un candado y con computadores sin mantenimiento en una escuela que dice que está conectada tampoco es útil. Ya, ya nos dimos cuenta que solamente el poner máquinas, dispositivos y repartir computadores a lo loco, por ejemplo, eh, por todo el país. Eh, conocemos esos proyectos, sí, eh, Solamente, ¿sí? es una excelente estrategia de equipamiento de los hogares, pero no parece tener un fin pedagógico eso. Eh, parece que tampoco necesariamente es el camino y resulta que tenemos otros espacios en los que tenemos que trabajar. Hay algo que por ejemplo se reveló en la pandemia que es muy interesante. Y es que el reporte que tengo, muchas entrevistas con profesores, tenemos encuestas, tenemos una serie de cosas que nos dicen cuestiones bien parecidas. Que hay un papel fundamental, por ejemplo, en lo que pasó en los niños que quedaron más excluidos en, en durante estos dos años. ¿Ya? Eh, que es efectivamente la vinculación de algún adulto significativo en el hogar, en el proceso ¿ya? no estamos poniéndole más mochilas a los padres y madres y otros adultos más sobrecargados que nadie con, con, con, además preocupados más de alimentar a sus hijos digamos, durante esos dos años que si sí aprendían a leer o no pero lo que los profesores nos decían es que era fundamental tener una, un, un, un, un adulto con algunas habilidades básicas digitales. Prender el computador, saber abrir algunos archivos, saber guardar un archivo y mandarlo por correo. Primera cosa. Saber abrir el classroom, por ejemplo, y subir un archivo. ¿Ya? Eso es un paso gigante. Um, pero también teniendo estas habilidades de mediación, que nosotros veníamos investigando hace tiempo, que son las que permiten precisamente generar el mayor desarrollo de habilidades de todo tipo de los estudiantes. Entonces, estos adultos tuvieron que ser aliados ¿sí? de, lo, de los docentes. Históricamente, eso es interesante. ¿eh? Socioantropológicamente, eso es muy interesante. Sistema, de el, el, el, la historia, digamos, evolutiva del desarrollo de los sistemas sociales, como la educación, la política, el derecho, etcétera, es, Partimos, de, digamos, de bandas y tribus en las cuales todos eran parientes y todo estaba allá dentro, la economía, la educación, etcétera. ¿no? Son los adultos los que forman a los niños, etcétera. Y, con, y conforme se producen los procesos de industrialización, eso se va separando, ¿no? Y ahora tuvimos que volver a la familia, ¿no? Tuvimos que volver a la familia para que la familia impartiera parte de esa educación. Muchas familias durante este tiempo descubrieron el homeschooling, sacaron a sus hijos del colegio y los están educando en sus casas, por ejemplo. Porque tienen muchas veces el capital cultural para hacerlo, ¿ya? Hijos de profesores, hijos de personas que han participado, incluso en redes de homeschooling, que comparten recursos, etc. Una cosa bien interesante. ¿Ya? Si me voy por las ramas me avisan, porque yo a veces me voy por las ramas. Eh, entonces, ¿cuál es, el, ¿cuál es la necesidad de la respuesta institucionales? La respuesta ¿qué, qué hacemos, digamos? ¿Qué hacemos desde, cuando digo institucionales, digo, ¿qué hacemos desde la universidad, por ejemplo? ¿Qué hacemos desde los municipios? ¿Ya? ¿Qué hacemos desde la escuela? Con todas sus fallas, todas sus dificultades, todo lo que puede ocurrir en esos espacios. ¿Qué es lo que hacemos desde esos espacios? ¿Ya? Eh, y una cosa que por lo menos está bastante clara es que tenemos que trabajar juntos. ¿Ya? Eh, tenemos que trabajar juntos aprendiendo juntos de qué es lo que pasa la universidad tiene mucho que aprender de lo que pasa por ejemplo desde las respuestas emergentes de participación ¿ya? muchísimo, los organismos internacionales UNESCO, UNICEF tienen mucho que aprender también de lo que ocurre en términos así en, en sentido bottom up ¿no? cuando vemos que algunas organizaciones eh, se, se abocan a vamos a generar un proyecto de participación en los jóvenes, en los niños, en los adolescentes, etcétera yo primero partiría a ver lo que ya están haciendo, ¿ya? Y podemos ir a ver la radio comunitaria que había antes en La Pintana, que se cayó porque no tenía financiamiento, la radio comunitaria que había en la Biojín, que también se cayó porque no tenía financiamiento, eh, la radio placeres que está, por ejemplo, en Valparaíso, las organizaciones autogestionadas de los cerros de Valparaíso que trabajan con niños y niñas y adolescentes, en el cerro Las Cañas, en el cerro Cordillera... Eh, todas las organizaciones, por ejemplo, de jóvenes, niños y adolescentes ambientalistas que hay en Chiloé, por ejemplo, que reclaman ser una región autónoma y poder, recorrer, poder regular lo que pasa con el impacto ambiental terrible de la operación de muchas empresas ahí, vamos a verlo eso, tenemos que aprender más de lo que está pasando ahí, pero también colaborar en esos espacios, así por lo menos veo yo este llamado a participar en el Instituto de Educación Abierta, eh, poniendo a disposición todo lo que yo pueda hacer en términos de generar eh, información, de generar discusión, de apoyar los procesos de evaluación de, de cómo están funcionando las cosas, de, de generar informes, de generar una serie de cosas que, que para nosotros son tremendamente importantes. Eh, lo, en la universidad una cosa que nos pasa enormemente, eh, de, digamos de manera bien, es que, es que como que predicamos mucho en el desierto, digamos. hacemos un montón de información eh, que primero la escribimos en un lenguaje en el que nadie entiende, primera cosa. Eh, primera cosa para ser aceptado en esta comunidad académica es decir algo que nadie entiende. Eso. Entonces sabemos que hay que generar ahí, para volver a explicártelo, para seguir teniendo trabajo. Mi trabajo es volver a explicártelo varias veces. Eh, la, eso por una parte. Pero, pero, pero bueno, una vez superado eso, eh, que podamos generar efectivamente esos espacios de discusión donde se hemos escuchado por las políticas públicas, que se hemos escuchado por los espacios también emergentes, etcétera. Como un actor más que tiene algo que decir. Eh, Esa es como un poco mi mirada. Creo que, que las experiencias de educación. Eh, es interesante cómo definir qué lo que hace la, la, la, la, la universidad. Porque no sé si es formal, informal o paraformal, digamos. ¿sí? Como una especie de. Eh, que es una de las cosas. Cuando, cuando yo cuando decía esto sobre la, las formas de, de institución eh, para institucionales. ¿eh? Las organizaciones sociales con las que trabajé en ese tiempo me mandaban a la cresta porque me decían que son como para militar, que esa cuestión así como media extraña. Pero es que generan cierta forma de institucionalidad, pero al mismo tiempo no la tienen. Es una cosa bien interesante. ¿ya? Eh, entonces es difícil eh, como definir esas formas emergentes en las cuales se produce conocimiento y se distribuye. Creo que una universidad abierta no solo debiera eh, hacer lo que hace la universidad Pongamos como, vamos a decirlo la universidad de universidad cerrada, digamos, que sería esta otra, ¿no? Cerrada porque hay que pagar, cerrada porque hay que ser admitido, cerrada, ¿sí? ¿Qué es dar docencia? Nosotros no solo hacemos docencia, hacemos investigación también y hacemos vinculación con el medio. Esos es son nuestros tres objetivos. Yo creo que una universidad abierta también debe investigar, por ejemplo. ¿Ya? Sobre sus propias prácticas, sobre lo que pasa en su entorno, sobre la comunidad en la que se inserta, sobre cómo la comunidad la está observando. Yo creo que eso es muy importante, ¿ya? Y siempre teniendo una mirada, que es una mirada que venimos aprendiendo hace muchos años, ¿ya? Que es la mirada de que eh, es imposible o es muy difícil generar propuestas de aprendizaje estas que son desde abajo hacia arriba, ¿ya? Si no es un aprendizaje con, ¿sí? Donde todos aprendemos y donde generamos formas de colaboración y no un, un aprendizaje en el cual yo te planteo, digamos, qué es lo que vas a aprender e incluso cómo lo vas a aprender. Y yo te lo voy a ir a enseñar. ¿ya? ¿Qué es la expectativa que tenemos respecto de la universidad cerrada? ¿Ya? Creo que una oportunidad de una lógica de universidad abierta es generar ese tipo de información, generar ese tipo de iniciativas y en, en definitiva poder aportar a lo que la comunidad que está en torno sigue ahí. Y en la medida que uno puede generar esa solidez de lo que se está haciendo, eh, esperar que otros lo imiten, ¿sí? esperar que se reproduzca. Eso. Bueno, no sé si lo va a ocurrir mucho. Muchas gracias. Eh, gracias a Bernie, gracias a todos ustedes por asistir hoy. Gracias a la Municipalidad Recoleta. Eh, eso. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, eh. Me siento un poco nerviosa como de esta formalidad, pero desde en representación de Wikimedia Chile les queremos agradecer eh, muchísimo la invitación a ser parte de este instituto, la invitación a venir hoy. Eh, la verdad es que el proyecto de la Universidad Abierta de Recoleta eh, es algo que veníamos conversando en la mañana que a todas nos emociona mucho, así es que ser parte o estar un poco más cerca de este proyecto es algo que eh, nos llena de orgullo y nos motiva muchísimo. Bueno, hoy día yo vengo a hablar de algunas de las experiencias y prácticas eh, educativas que realizamos desde Wikimedia Chile, pero también eh, como parte del movimiento Wikimedia en general. No sé si todas y todos eh, están al tanto de lo que es Wikimedia, lo podemos conversar también después para no detenerme mucho en, en explicarlo. Pero en términos muy generales, Wikimedia es un ecosistema digital ¿ya? Eh, que está compuesto, tiene diversos proyectos, plataformas, entre las cuales la más conocida es Wikipedia. Y quizás con eso ya eh, les familiarizo con qué es lo que hacemos. Eh, pero Wikimedia, además de ser este ecosistema digital, es un movimiento y una comunidad de personas eh, a lo largo y ancho del mundo. Y este ecosistema digital, por supuesto que se enmarca muchísimo eh, dentro del paradigma de lo abierto. ¿ya? Wikimedia, eh, como les decía, en tanto ecosistema, comunidad, movimiento, institucionalidad también, eh, aboga promueve El acceso y la participación en relación al conocimiento, a los datos, al manejo de los datos, por ejemplo, eh, a los registros, eh, a los recursos educativos, a los recursos culturales, pero además de promover el acceso, es decir, de eh, fomentar la divulgación de plataformas por las cuales no haya que pagar para... Eh, consultar, para descargar, para compartir información. Además de eso, Wikimedia lo que intenta promover es la participación eh, de las comunidades en la creación de conocimiento. ¿ya? Quizás el ejemplo eh, más conocido por todas y todos es que Wikipedia, como enciclopedia, es colaborativa, es participativa, es decir, es un producto ¿cierto? Que se recrea segundo a segundo por editores y editoras, personas de distintas partes del mundo. Ese, eh, esos principios, no, no quiero ser como la palabra espíritu, pero un poco esa motivación es la que eh, mueve a todos los proyectos Wikimedia. Ahora, en términos educativos, porque... Wikipedia eh, y los otros proyectos no surgieron eh, desde una motivación pedagógica, al menos en su inicio. Pero en términos educativos, eh, tanto lo, el programa de educación de la Fundación Wikimedia, como los programas educativos de eh, las diversas organizaciones territoriales, de las cuales forma parte Chile, Wikimedia Chile, pero también está Wikimedia México, eh, Wikimedistas de Bolivia y así eh, 47 más. Eh, en términos educativos, entonces, lo que hacemos a través de los programas es poder promover el acceso eh, de las distintas comunidades, tanto de niños, niñas, adolescentes, pero también eh, de comunidades de adultos y de adultos mayores, eh, Promover el acceso a estos proyectos con el ánimo de promover el acceso a la información, al conocimiento y los recursos, pero también, y quizás en esto me quería me quiero detener un poquito más, es eh, promover una experiencia educativa eh, en el trabajo que realizamos con universidades, con escuelas, con profesores y profesoras, pero también en, en instancias no formales, se trata de promover una experiencia educativa que recoja, de algún modo, estos principios de lo colaborativo, de lo participativo, de lo colectivo. Eh, y que, a mi juicio, están en bastante coherencia, en sintonía con los principios de la educación abierta, eh, de la pedagogía abierta, de las prácticas educativas abiertas. Y de eso eh, quería comentarles, solo en términos muy generales, lo podemos conversar después, eh, algunos de los principios fundamentales de Wikimedia, como ven ahí, el acceso abierto, la participación y la colaboración, derivan eh, en prácticas educativas que intentamos desarrollar eh, con las diversas comunidades con las que trabajamos y que ahora nos entusiasma mucho pensar en poder hacer un trabajo de mano con, con Recoleta. Eh, en términos del acceso abierto, entonces algunas de las prácticas o iniciativas o experiencias en ese sentido tiene que ver con fomentar el acceso libre al conocimiento, la información y los recursos a través de formar a la comunidad, a las comunidades, perdón, en el uso de proyectos como Wikipedia, pero también en el, en el uso de proyectos como Wikimedia Commons, por ejemplo, que es una mediateca de, que tiene más de 80 millones de eh, fot, archivos eh, visuales, audiovisuales, de sonido. ¿ya? Entonces, formar a las comunidades en el uso de estas tecnologías por las cuales no se necesita pagar. Eh, Wikipedia, Wikimedia Commons, Wikidata, por ejemplo, también con fines investigativos. Pero también eh, en la creación y la gestión de recursos educativos abiertos, ¿ya? Es decir, y pensaba eh, en relación a lo que decían, ¿cierto?, lo, los compañeros anteriormente, el tema de la falta de acceso, eh, o por ejemplo, de eh, ni siquiera solo de la educación rural, que no tenga mucho acceso a Internet, porque nosotras hemos visto que acá mismo en Santiago, con las escuelas que trabajamos, muchas veces el acceso a dispositivos o a una conexión que vaya más allá del teléfono es escasa. En ese sentido, entonces, creemos que eh, la creación de recursos educativos abiertos que puedan descargarse como un PDF, eh, que puedan incluso imprimirse, son una herramienta a veces... Eh, que no es solo complementaria, que a veces puede ser más útil que una capacitación de cómo editar en Wikipedia si es que no hay computadores en la escuela. Entonces, en ese sentido, eh, trabajamos en la creación de recursos educativos abiertos que formen en torno a estos proyectos, pero que también pongan a la mano o al alcance registros culturales, patrimoniales, eh, Fuentes de información, por ejemplo, eh, que, que gracias a estos proyectos se pueden utilizar, ¿cierto? Se pueden reutilizar. Eh, y también algunas experiencias que ahí les voy a mostrar de eh, creación de repositorios abiertos. El caso de Wikimedia Argentina que, eh, digamos, creó en conjunto, de hecho UNESCO participó bastante en la creación de un repositorio de recursos educativos para profes, eh, para profesores y profesoras. Eh, pero también fomentar la participación, es decir, no solo consultar información a través de las tecnologías, sino que también poder eh, compartir herramientas que permitan a las comunidades eh, gestionar sus propios conocimientos dentro de estas plataformas. Crear contenido, no solamente contenido escrito en Wikipedia, que por supuesto es muy importante edit, aprender a editar, eh, pero también participar, por ejemplo, a través de proyectos de creación de eh, archivos fotográficos que puedan ser donados a Wikimedia Commons, eh, entre otras cosas. Y en términos de la experiencia educativa, nos parece que cuando hablamos de que las comunidades participen en la creación de conocimiento en estas plataformas, se requiere un tipo de relación educativa que sea sensible a la escucha, o sea... Eh, no se trata de, por ejemplo, ir a una escuela en Recoleta y proponerles editar y nosotros darle una lista de artículos, sino que se trata de generar ciertos espacios de diálogo donde podamos conocer qué es lo que les interesa eh, a las comunidades digamos, jóvenes eh, o adultas, eh, qué es lo que les interesa poner en estas plataformas. Y ahí también pensando en lo que, lo que decían anteriormente, o sea, ver lo que se está haciendo, porque esos conocimientos ya están y circulan y a lo mejor esta es una buena instancia para, para movilizarlos y ponerlos en unas plataformas que son globales, pero que se espera que recojan lo local. ¿ya? Y finalmente la colaboración. O sea, recoger nuevamente ese principio de Wikipedia, de que se puede escribir colectivamente y de que es posible hacer eso, eh, llevar eso de la colaboración como eje didáctico central. Eh, y en ese sentido, entonces, eh, mencionar algunos proyectos comunitarios, por ejemplo, como los que estamos desarrollando en el Maule, donde estudiantes de enseñanza básica y media están haciendo investigación sobre patrimonio local, maulino, de diverso tipo, patrimonio inmaterial, material natural también, y para eso se están coordinando con la comunidad, están hablando con la comunidad. Entonces, a mí me parece que, dado que estamos hablando de educación abierta, ese vínculo entre la escuela y la comunidad territorial también es muy importante y se puede dar a través de estas iniciativas colaborativas. O sea, Wikimedia no es solo eh, tecnologías digitales. Me gustaría como dar esa idea también, implica relación eh, de persona a persona, implica trabajo que no es solo a través de Internet. Y en ese sentido terminar solamente mostrándoles si es que a alguien le interesa Puedo después compartirle la presentación porque puse ahí los links eh, de algunas de las iniciativas que he ido comentando. Por ejemplo, Recursos Abiertos para Enseñar es un repositorio colaborativo gestionado por Wikimedia Argentina donde hay eh, recursos tanto que ha, eh, por ejemplo, donado en una licencia abierta a UNESCO, pero también hay recursos eh, didácticos que han entregado profesores y profesoras eh, que participan de esos proyectos. ¿Ya? Y, y todos esos recursos están abiertos para que puedan ser descargados, para que puedan ser reutilizados y también el repositorio tiene la opción de uno o una eh, proponer un recurso y subirlo. ¿Ya? Entonces a mí me parece que ese era, era un ejemplo interesante porque apuesta a esa colaboración, eh, hablar ahí de cómo veníamos venía comentando de recursos educativos abiertos. Hace poquito, nosotras lanzamos el cuadernillo Herramientas Wiki para la Educación Patrimonial, que es un recurso educativo abierto eh, creado desde Wikimedia Chile en conjunto con un estudiante eh, de la carrera de Historia de la Universidad Católica. Eh, es un libro digital que puede ser descargado en formato PDF desde Wikimedia Commons. Eh, Cosas interesantes que tiene, que eh, comenta cómo usar Wikipedia, Wikicommons en el aula, pero también que todos los registros y fuentes de información que ahí aparecen, porque tiene toda una parte de actividades, eh, forman parte de Wikimedia Commons, han sido donados por personas comunes y corrientes que han participado en campañas fotográficas, eh, son recursos que intentan poner de manifiesto no solo el patrimonio de la zona central, sino también de distintos lugares del país. Eh, eso, y ahora estamos eh, utilizándolo en un curso abierto para docentes de distintas partes de América Latina eh, y está siendo como el material de apoyo fundamental para darle un uso. Y ahí eh, la experiencia que les comentaba con estudiantes del MAULE, este es el segundo año que la implementamos, es un proyecto de investigación patrimonial, eh, revisión bibliográfica, entrevistas, registros de fotos, eh, que van a derivar en artículos de Wikipedia, en fotografías para Commons, pero que también van a tener una divulgación con la comunidad a través de otras plataformas. Eh, Las chicas y los chicos crean videos de, que suben a YouTube, a Instagram, a TikTok para difundir el proyecto. Así es que eso, eso es lo que hacemos. Y bueno, ahí está nuestro contacto. Eh, nuevamente reiterar el, eh, la emoción que nos produce ser parte de este proyecto y quizás poder contribuir a eh, implementar en conjunto algunas de estas iniciativas eh, con la perspectiva territorial de Recoleta, ...creo que sería muy fructífero y muy interesante. Así es que muchas gracias. Eso, muchas gracias. Hola, muy buenos días. Eh, muchísimas gracias por su asistencia. Eh, muchísimas gracias a la asistencia de la Dirección edu Educacional de la Municipalidad Recoleta, don Adrián Medina. Y también al director de la Universidad Abierta Recoleta, que, que ha confiado... En eh, la fundación de este nuevo instituto, eh, un instituto que no solamente busca generar un nicho específico en torno al tema educativo, sino que también aportar al desarrollo de la universidad en su conjunto, en sus distintas áreas, como son docencia, investigación y extensión. Así que muchísimas gracias eh, también a los expositores. Eh, Ramón Iriarte de UNESCO nos ha pegado un, un pincelazo con respecto al a la necesidad de extender la educación de adultos. Patricio nos ha dado un, un, un paisaje en torno a las necesidades de los jóvenes eh, en el ámbito de la educación formal y, y Wikimedia no, no, nos ha ya introducido algunas de las prácticas que queremos ir desarrollando. Ojalá que podamos desarrollar muchas de estas actividades también en Recoleta y en, y en nuestro instituto. Bueno. La Universidad Abierta Recoleta efectivamente ha venido haciendo educación abierta desde su fundación. Eh, los números son más que elocuentes. Hablamos de, en tres años, desde, si contamos del 2019 al 2021, más de 98 mil estudiantes inscritos. Se han entregado más de 14 mil certificaciones que acreditan algún proceso formativo. Eh, el 74% de los, de los estudiantes inscritos son mujeres, algo que me parece absolutamente notable y que da cuenta de una demanda eh, en esa brecha de género. Eh, más del 80% de las actividades de la UAR son de carácter totalmente digital. También otro tema que nos habla de cómo la tecnología puede abrir eh, oportunidades de aprendizaje eh, a, a las distintas comunidades. También el, el, el rango de extensión de la UAR, increíble, eh, inscritos desde 332 comunas de todo el país que han participado en algún tipo de instancia formativa de la universidad. Y aún así, eso es dentro de Chile, pero además se han visto representadas 76 nacionalidades. En, entonces, eh, eh, me parece que eh, como, como, como institución que ha buscado abrir el acceso... De oportunidades a la comuna de Recoleta primero, pero después también extendándose a lo largo del país y la región, me parece que es algo que tenemos que seguir potenciando y me es un gran orgullo poder sumarme a ese esfuerzo. Eh, y la UAR básicamente recoge los, los, los principios de la educación abierta, porque la educación abierta aparece a fines de los años 60 como una forma de efectivamente ampliar el acceso a oportunidades educativas. Todo esto en medio de las campañas de alfetización, que fueron muy importantes a fines de los años 60, eh, y que justamente hoy día la educación abierta tiene una nueva, un nuevo reimpulso a la luz de las tecnologías digitales. Porque la tecnología, o sea, perdón, la educación abierta siempre eh, se acogió en la tecnología como medio de poder eh, entregar su, su entrega educativa. Primero fueron los discos de vinilo. Incluso antes de eso, los programas de radio. Después eso pasó al videocassette, etcétera, y las distintas tecnologías que nos han venido acompañando. Eh, cuando hablamos de educación abierta, a mí me gustaría poder enfatizar que la educación abierta lo que busca es ampliar los ámbitos de la educación y especialmente flexibilizar la entrega educativa a las necesidades de los usuarios. ¿Ya? Normalmente, la educación formal ha tenido una, una visión totalmente distinta. Se genera una institucionalidad para que los estudiantes se sumen a, a, a estos itinerarios formativos. La educación abierta hace un poco lo contrario. Se flexibiliza para poder eh, centrarse en la necesidad de, de los individuos. Y a la luz de ello, eh, emergen nuevas formas de educación. Mucho más centralizado en las experiencias más personales individuales, pero también en eh, las la posibilidades de la colaboración, la participación. Eh, y obviamente el contexto digital y las herramientas digitales nos, nos entregan una serie de herramientas que nos permiten potenciar y este, esta, estas modalidades alternativas eh, de educación. Entonces, ¿cómo es la educación abierta? Un poco como lo ha trabajado la Universidad Abierta Recoleta. Primero, eliminar las barreras de acceso a oportunidades educativas, eh, donde ahí el tema del, de, del costo es un tema fundamental. Casi la totalidad de, la, de, de las iniciativas de la Universidad Abierta Recoleta son de carácter gratuito y abiertas a toda la comunidad. Pero no solamente abrimos accesos a. Otorgar acceso es abrir la puerta. Lo que nosotros estamos buscando con, con el Instituto es promover distintos tipos de uso del conocimiento que estamos democratizando para justamente ahí generar eh, instancias eh, que promuevan la, la educación. Y esto lo concebimos a la luz de que la misión de la UAR es justamente democratizar el conocimiento para hacerlo extensivo a toda la población. Detrás de eso hay una concepción de que el conocimiento es un bien común, no es una mercancía, no es un bien, eh, sino que tenemos que concebirlo como un, un, un recurso, un capital, que es de todos nosotros. Y nosotros, todos nosotros estamos interpelados a cuidarlo, y a nutrirlo, y a extenderlo, y a mejorarlo. Eh, y en ese sentido, los recursos educativos... Pasan a, ser, pasan a cobrar una, una, una, especial, eh, eh, una, una especial importancia, porque cuando hablamos de lo abierto, básicamente hablamos de dos condiciones que deben tener tanto la experiencia como los recursos que están alrededor de esa experiencia. Una condición legal, ¿ya? que asegura, garantiza la posibilidad de uso del conocimiento, ¿Ya? Para eso hay licencias que apoyan eso, porque como ustedes bien saben, eh, el conocimiento que se crea de facto es protegido por las licencias del copyright, ¿ya? que son derechos exclusivos, eh, son monopolios a los creadores eh, del, del, del conocimiento. Pero tenemos otras herramientas de derecho a autor que podemos utilizar para que ese conocimiento ser, podemos garantizar su libre uso. Y segundo, la condición, una condición que es más bien técnica, pero que no es menos importante, eh, que es que lo que nosotros producimos son, son recursos tecnológicos que se rigen bajo estándares abiertos, vale decir, estándares conocidos por todos, y por ende yo puedo reutilizar ese, ese recurso en distintos tipos de plataformas, o sea, se, se hacen interoperables, ya para que justamente podamos promover estas libertades de uso y de intercambio en una actividad educativa. En ese sentido, los recursos deben cumplir estas cinco R's eh, y, y, y, un, y un poco son los usos que promueven en los recursos educativos abiertos, primero que yo lo pueda retener. Hoy día muchas veces uno puede comprar un libro y descarga un archivo digital que después se, se desactiva dentro de tu computador. O sea, no soy capaz de retener lo que yo he comprado. También reutilizar, o sea, tener un recurso que lo puedo destinar a distintos propósitos. ¿ya? Lo puedo revisar, puedo entrar en él, puedo meter las manos para poder, y así voy conociendo cómo está construido ese recurso, lo puedo utilizar para remezclarlo con otros recursos y armar eh, distintas unidades, como también redistribuirlo. Así que nosotros esperamos que eh, a futuro los recursos, que, que ya tiene un gran capital la universidad a la luz de estos 3-4 años de, de funcionamiento, cómo podemos transformarlos en recursos educacionales abiertos para extenderlos y, y vayan mejorando nuestras prácticas. Y nuevamente, lo que está detrás de desarrollar estos recursos abiertos, busca concebir al, al, al recurso educativo como un recurso sustentable, ¿ya? que lo sustentan las comunidades educativas que lo utilizan y lo despliegan en, en, en sus actividades. ¿ya? Nosotros creemos que la sustentabilidad no está puesta en una industria, sino que más bien en las comunidades educativas que las, eh, las manejan. Y son recursos que nos vamos a estar inventando una y otra vez, son recursos que tenemos que ir mejorando, tenemos que ir ampliando, tenemos que buscar que el recurso mejore de forma paulatina, una innovación incremental. Pero quizás este discurso puede ser mucho más claro a la luz de las actividades fundacionales que nosotros nos hemos propuesto en la generación de este instituto. Y me parece importante porque estas actividades eh, refle eh, buscan abordar algunos problemas muy, muy urgentes que hoy día estamos eh, enfrentando. Primero, el tema de la pérdida del aprendizaje. Ya María José nos mencionaba... Eh, esta idea de tratar de estimar y calcular cuál ha sido el impacto de la pandemia sobre el aprendizaje de nuestros niños. Efectivamente, hay voces muy, muy alertantes, eh, como por ejemplo ese estudio del Banco Mundial con el Mineduc, hablando de cómo nuestros jóvenes a, a, por, en promedio están perdiendo casi el 90% del aprendizaje del año anterior. ¿Yeah? Y hay otras estimaciones... Eh, incluso eh, el BID está estimando la cantidad de dinero que estas generaciones van a perder a nivel monetario ya debido a la merma de ingresos por la falta de habilidades todo eso eh, lo podemos eh, discutir pero lo que sí sabemos es que el impacto negativo de la pérdida de aprendizaje ha sido mucho mayor en los sectores vulnerables y que hay algunas áreas como por ejemplo la de las matemáticas que ha bajado drásticamente ¿ya? Eh, pensando en, las actividades, en, en lo que se conoce como el aprendizaje fundacional pensar en temas matemáticas y lenguajes como lo, lo, lo primordial efectivamente el ámbito de las matemáticas ha sufrido mucho más que el ámbito del lenguaje ¿qué solución nos, nos encantaría promover para abordar este problema de la pérdida de aprendizaje? distribuyamos recursos educacionales abiertos a nuestros niños y jóvenes eh, para ello, ya contamos con una solución de más de 2.000 recursos educacionales abiertos que han sido compilados y han sido alineados al currículum escolar priorizado. Eh, entonces, tenemos recursos que están alineados al currículum. Desde primero básico hasta cuarto medio. ¿ya? Eh, a nosotros nos encantaría poder distribuir y eso es lo que eh, nos pretendemos hacer y distribuir esta solución que tanto lo, los jóvenes o cualquier eh, ciudadano pueda ingresar en él eh, y, y pueda eh, reforzar sus conocimientos en matemáticas y ya tenemos la solución que existe esta es una solución que además es una solución offline ya comentábamos los, las grandes restricciones que hay en torno a la conectividad ¿ya? Eh, y que fue la gran estrategia para abordar el tema de la pandemia, el desplegar educación conectada. Pero sabíamos que eran muy pocas las condiciones que nuestros niños, especialmente los niños de, y jóvenes de Recoleta, con respecto a la conectividad. Hay manchones en la comuna de Recoleta que no tienen, no tienen solución de conectividad. Eh, y muy difícilmente podemos pensar y augurar que la empresa privada va a lograr a, a asumir eso. Tenemos que generar... De estrategias alternativas. Así que nos parece muy interesante poder difundir estos recursos de alta calidad, recursos interactivos, no estamos hablando solamente de PDFs, sino que es recursos interactivos, simulaciones, videos. ya hay otro tipo de recursos eh, de alta calidad. Y no solamente queremos distribuir, que los profesores revisen eh, este material de matemáticas, también queremos abrir y empezar a hacer el mismo camino. Eh, en el ámbito de la ciencia, porque de ahí también contamos con excelentes recursos abiertos que están a nuestra libre disposición para que nosotros los podamos empaquetar y los podamos alinear a las necesidades de nuestros profesores, de nuestros estudiantes. Otro problema que nos vemos enfrentado hoy día, el texto escolar. El año 2019 la Fiscalía Nacional Económica emitió un durísimo informe en torno a cómo se despliega el mercado de textos escolares eh, y vemos muchas complicaciones. El mercado público, vale decir, los textos que son licitados a través del gobierno central, es un mercado público que está muy apagado, eh, está altamente concentrado en dos empresas que además son extranjeras, SM y Santillana más del 80% eh, y obviamente al ser un mercado muy concentrado es un mercado que es poco competitivo y por ende poco innovador ¿Ya? el texto escolar no ha no, se ha no ha sido cuestionado para que sea eh, responsivo a nuestros tiempos, sigue siendo el mismo texto escolar de hace, de hace 20 años eh, y en el mercado privado Ocurren cosas aún, aún terribles y que son otra cara de los abusos que, que, que han imperado en nuestro país. Eh, precios totalmente abusivos eh, y donde hay una colusión entre la editorial y, y los directivos. Donde los, los directivos de los establecimientos decían, no, no vamos a utilizar el texto que se distribuye gratuitamente, vamos a usar el texto privado. Que en promedio, según este informe de la Fiscalía, eh, costaba 29 veces más que el costo de unidad, eh, o sea, un, un, una política de costos totalmente abusiva. Y ahora nos vemos enfrentados a, a, a un contexto post-pandemia del texto que augura muchos problemas, porque el costo del papel ha subido, los procesos inflacionarios, el tema de la distribución. Entonces, solo hace un par de semanas la industria editorial enviado una carta pública comentando de la necesidad de que, reform que se reformulen los términos de referencia de las licitaciones, ¿eh? porque según lo que se está ofertando, los niños de Chile van a quedar sin textos escolares, porque no... Eh, curiosamente, en esa misma carta, en la industria editorial, eh, interpela a que pensemos en soluciones creativas que se ajustan a estos tiempos. Nosotros queremos presentar esta solución, que es la generación de un texto escolar abierto. Primero que nada, un texto que sea multiformato, que involucre tanto lo digital como lo impreso, eh, que sea responsivo a las distintas formas de acceso, o sea, que sea eh, eh, responsivo. Eh, vamos a trabajar el texto escolar de tercer y cuarto medio en la asignatura de educación ciudadana una educación una asignatura que es nueva según los los, los planes y programas eh, y por ende entonces no hay grandes antecedentes así que nos parece un terreno fértil donde poder eh, generar nuestro primer texto escolar abierto abierto en el sentido como lo hemos mencionado aquí participativo vamos a hacer convocatorias eh, para contar con profesores para contar con especialistas para ir des, eh, desarrollando este, este texto eh, vamos a utilizar tecnologías también bastante avanzadas para generar mucho contenido que sea interactivo y que sea muy motivante para nuestros jóvenes eh, y este obviamente es solamente la primera piedra porque ahí nos quedan todos los otros textos de todos los otros niveles y de todas las otras asignaturas así que tenemos, estamos planteando aquí un camino, un camino eh, que esperemos contar con con todos ustedes. Ese texto escolar va a ser un texto escolar que va a estar totalmente abierto, todo, incluso las mismas empresas van a poder tomar ese contenido y poder eh, reutilizarlo. Pero la idea es que todo, todos nosotros podamos eh, interactuar con él y, y podamos ir eh, diversificándolo. ¿ya? Son tantas las posibilidades. Así que estas van a ser nuestras nuestras actividades fundacionales que arrancan el instituto, pero también estamos visualizando poder trabajar en, otro, en, en, en una línea que también nos parece muy urgente. Cuando se analizan el, el, la performance de los sistemas educativos en el mundo, eh, podemos tener ciertas certezas de que los más chicos, hablando de educación básica, está cumpliendo un rol, un, un rol importante, los, los chicos están aprendiendo. Pero mientras esos chicos llegan a séptimo y octavo, eso empieza a decaer y tenemos una tremenda crisis en la educación secundaria. Los chicos no están aprendiendo, y los chicos no están motivados de ir al colegio, tenemos ahí una, un, una, una crisis grande. De hecho, las bases curriculares de tercero y cuarto medio han, han tratado de ser una postura, de, de plantear una postura distinta, hacer que haya más electivo, buscar ciertas motivaciones, pero yo creo que tenemos que ir mucho más, más, más profundo a eso. Y sin torniquete es una, una, una iniciativa que ya había arrancado en la universidad hace un par de años, justamente nace eh, en esta idea de poder apoyar a los jóvenes, poder transitar hacia la educación superior. Y esa idea me nos parece muy importante esta idea de apoyar a los jóvenes en la transición, no, no solamente en la educación superior, sino que en la transición a la vida. Y la educación superior no es la única respuesta que deben tener nuestros estudiantes y nuestros jóvenes. Pero queremos fortalecer esa, esa área de transición a la educación superior. Eh, tenemos también grandes herramientas para poder abordar ese, esos temas. Así que es una línea que vamos a seguir potenciando, pero también queremos abrir otras líneas. Nos parece importante para la transición hacia la vida el poder ir desarrollando las competencias ciudadanas en nuestros estudiantes. ¿Cómo hacemos que nuestros, nuestros niños y jóvenes desde muy pequeños empiecen a participar activamente en la sociedad, se empoderen a la luz de, de, de estas tecnologías para, hacer, para tener incidencia, para tener agencia? Eh, el concepto que utiliza en educación para que tener chicos que sean activos, que, sean, que se empoderen en torno a su, a su aprendizaje y su intervención en la sociedad. Para ello tenemos eh, muchas posibilidades de, de, de, de promover el, el, el activismo, tanto político, ambiental, salud, que son lo, lo, lo, los focos que nosotros estamos visualizando. Y ahí podemos hacer cosas muy entretenidas, eh, de, de consolidarse la nueva propuesta constitucional en las próximas semanas, se estaría consagrando una iniciativa ciudadana de ley, los jóvenes sí pueden generar también propuestas de ley, ¿cómo hacemos que los jóvenes participen en esos procesos que van delineando el entorno legal de nuestro país?, ¿Cómo proponemos que los jóvenes puedan generar una política pública sobre un tema que a ellos les interese o que, o, que estén, o que estén motivados? ¿O cómo ellos pueden generar proyectos de gobierno abierto local que llevan estos mismos preceptos de la participación, colaboración, transparencia, llevarlos a iniciativas concretas a nivel de, de gobierno local? Así que la ciudadanía, otro aspecto fundamental que queremos desarrollar eh, en, a través del Instituto. Y segundo, ya hemos hablado también de la necesidad de ir formando y, y generando desarrollo de habilidades pensando en el futuro laboral. Sabemos los tremendos desafíos que va a tener el, el mercado laboral en un futuro muy cercano debido al, a la automatización y a los mismos cambios que está teniendo nuestro país. Y los desafíos asociados a aquello como por ejemplo el cambio climático, las migraciones. Eh, sabemos que hoy día tenemos una serie de habilidades de, eh, que, que, que mal se llaman siglo XXI porque tal como decía Patricio son las mismas habilidades de siempre o sea, el, que tú tengas pensamiento crítico era un pensamiento que tenía Platón en, eh, pero hoy día yo creo que están mucho más cruzadas por, el, por la tecnología y, y, y ese es el foco que nosotros queremos eh, eh, promover en nuestro estudiante que los chicos aprendan a programar ¿ya? que sean que seamos capaces por ejemplo de enfrentar la, la inteligencia artificial sabiendo cómo funciona un algoritmo eh, la ciencia de datos cómo generamos procesos de toma de decisiones que estén basados en evidencias ¿ya? y para ello hay que eh, saber manejar los datos eh, instancias de diseño, modelamiento, que permitan desplegar la creatividad para generar soluciones que sean pertinentes y significativas. Así que ahí también soñamos en tener espacios de creación con estos elementos co eh, tecnológicos para poder desarrollar estas habilidades que van a ser muy claves eh, a futuro. Y yo creo que con ello eh, vamos a estar pudiendo apoyar este proceso de transición a la vida que están. tan crítico en nuestros jóvenes hoy y por último la verdad es que tenemos muchos otros planes eh, que ya hemos pensado eh, desarrollar con Wikimedia con nuestros amigos de Future School eh, pensando pero un poco esta es como la visión nada más largo plazo nosotros queremos do, a, apoyar a la universidad que pueda sentar una gran infraestructura de tecnología educativa que está centrado en, este, en estos dos ámbitos que hemos eh, conversado, los recursos y las prácticas, que además están siempre en un, en, en un círculo virtuoso. Las prácticas educativas requieren de recursos, los recursos después se, se utilizan en las mismas prácticas y así se va dando. Y para ello queremos tener una infraestructura de contenidos, tanto disciplinares como, como pedagógicos, pero también poder acceder a, a conocimiento libre, general, por ejemplo, que disponemos en Wikipedia o Wikimedia Commons, como tal decía, 80 millones de artefactos a nuestra disposición para que puedan ser reutilizados. Preocuparnos de los temas de conectividad, no solamente conex, eh, promover la conectividad de Internet, sino que cómo generamos soluciones de redes locales eh, y también... Cosas que no requieran de conectividad, como el tema offline. Eh, ¿Cómo vamos complementando nuevas herramientas? La Universidad Abierta Recoleta ya funciona con plataformas educativas eh, interesantes eh, y web. Yo creo que hay que sumar otras para ir desplegando estas distintas eh, iniciativas. Entonces, aquí la idea es poder. Y obviamente, esa infraestructura soporta las distintas prácticas. Educativa, ya sea aprender, enseñar, evaluar, cómo vamos profesionalizando a nuestros profesores eh, y, y cómo también generamos instancias que puedan apoyar esos procesos eh, a nivel de soporte. Eh, como ustedes pueden ver, aquí hay una, una suerte de tener una gran infraestructura educativa para poder abordar cualquier desafío que nosotros emprendamos a futuro a nivel educativo. Eh, si necesitamos formar eh, cuidadores de adultos mayores, bueno, vamos a poder con esta infraestructura poder imaginar distintas modalidades de entrega de oportunidades de aprendizaje en este contexto abierto. Así que es un poco la, primero, las actividades fundacionales, lo que nos arranca, pero también queríamos mostrarles la visión que estamos sentando a futuro para eh, el Instituto de Educación Abierta. Eh, todavía quedan muchas conversaciones que estamos recién iniciando así que espero emprender un camino con todos ustedes largo y fructífero para apoyar eh, el desarrollo no solamente de Recoleta sino que también de la educación aquí en nuestro país muchísimas gracias y estamos conversando, gracias